Buenas tardes, espera. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, Diana. Un placer siempre aquí pasar este rato tan agradable con todos nuestros, ya no sé decir oyentes o video oyentes o, o qué. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy, muy muy agradable. Y hoy además tenemos un, un crack de las ondas. Un súper invitado. <risa> no tanto, no tanto. Sí, no tanto, no tanto. No tanto. Bueno, bueno. Eh, eh, mi amigo Abel, segura Que eh, siempre es un placer tenerlo aquí eh, hoy, hoy tendremos el gusto de poder, eh, poder hablar un rato con él Y, y bueno, intercambiar, pues como siempre eh, La espada él y yo siempre es terrible ¿eh? Buenas tardes Diana, buenas tardes Pera Y muchas gracias por, por, por la invitación ¿eh? Estaré bueno, aquí, ¿no? Controlando un poco no, el que debate No, lo ¿Qué que que va, no sé que, que pasa, que con Pera no las he, nos las hemos tenido por todos lados por el Facebook, por las redes sociales, por todos lados. Pero yo creo que, en el fondo, yo creo que nos queremos. Hombre y tanto. Sí, es sí. más, yo diría más, nos amamos. <risa> la, ver, la verdad ...la verdad... es que, a ver, eh, cuando tú te discutes con alguien, hay que circunscribirlo siempre en, en, en el tema que estás hablando. Es decir, eh, a mí me que él es una buena persona. Que yo difiera con él de muchas cosas no quiere decir eh, nada, para nada. Eh, es así. Bueno, te dejo, te dejo que y, lleves y, el programa, que si no... Importante, espera, esto que dices, no sacar de contexto las cosas, ¿no? Evidentemente. Importantísimo, evidentemente. siempre. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar hoy con Abel durante todo el programa, pero hoy vamos a empezar no con un, una llamada que tenemos de Jordi Mayen. No sé si lo tengo ya. Hola, Jordi. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno. sí. Yo, yo también certifico, eh, que Abel es una buena persona. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, hombre. Igualmente. Igualmente. Bueno, bueno. Es buena persona, pero menos que yo. Menos que yo, eh. Pero por lo menos de vez en cuando. Aquello que dicen es bueno cuando duerme, ¿no? Exacto. Bueno, Jordi, ¿qué nos cuentas? ¿Qué se bueno, cuece que... hoy? hoy en la Federación? ¿Qué se está cociendo? A ver. Bueno, pues estamos haciendo los preparativos uh, del, del match amistoso en el que vamos a participar, que sabéis que es un match entre cuatro ciudades, que son Barcelona, Oslo, Bratislava y Malmo, Malmo en Suecia, y es un match híbrido y va a ser el primer torneo uh, que se va a jugar a nivel mundial, válido para la FIDE, Uh, ...en formato híbrido y homologable para, para, uh, para ELO... ...porque como, como supongo que la mayoría sabe... ...o si no os pongo un poco en antecedentes... ...la Asociación Catalana intentó hacer un torneo híbrido... Uh, ...con sedes al, por todo el mundo... Uh, ...debido a, pues claro, a, a la pandemia, ¿no? ...porque no se podía hacer un torneo normal... Entonces intentamos hacer un torneo híbrido. Lo que pasa que, claro, eh, teníamos montado como 30 sedes y por, por, por tema de pandemia pues se fueron cayendo y al final tuvimos que, que, que suspender el torneo. Aún así, gracias a nuestros contactos también con la CIDE para ver si los, lo podía homologar el torneo y que fuera válido. Y gracias también, pues no, no solo a nosotros, claro, sino al tema del ajedrez online, que durante la pandemia pues, eh, se hizo muy popular y subió muchísimo, pues la FIDE se puso las pilas y ahora en un congreso en diciembre, pues hizo toda una serie de reglamentación nueva relativa al ajedrez online y también a los torneos híbridos, uh, porque claro, eso no, no, no estaba en la reglamentación de la FIDE, pues ahora ya lo tiene, y nosotros pues vamos a hacer el primer torneo uh, en formato híbrido que va a ser válido para ya, para la FIDE. ya íbamos el, a hacerlo el, ya íbamos a hacerlo en su momento eh, y sí. oye estaría bien que le llamaran el sistema Barcelona eh, porque al final es un sistema que implantamos que implantamos aquí Sí, sí, sí, sí, Sí lo hemos hablado varias veces, lo que pasa que, bueno, para decir es formato híbrido y lo veo complicado que lo, lo pase a ser Sistema Barcelona, ¿eh? ya, De todas ya. maneras, claro, este es un, un match que no organizamos nosotros directamente, nosotros coorganizamos, nos han invitado, uh, lo organiza uh, un, uh, una, un, una web online, Chestec, que habla sobre el ajedrez, sobre nuevas tecnologías, etcétera, y nosotros pues nos ha parecido correcto pues apuntarnos, ¿no?, a esta iniciativa que nos parece muy buena. Y sobre la y sobre el ajedrez híbrido, pues claro, nos hemos apuntado, ¿no? Empieza mañana, son en realidad pues son cuatro ciudades, pues son tres matches, se va a jugar sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Oye, ¿y por qué no nos recuerdas los jugadores nuestros que van a participar? Bueno, tenemos uh, cinco jugadores, son cuatro tableros los que juegan, nosotros tenemos cinco jugadores, ¿Sí? pues uh, por orden de, de los ide, a ver si no me dejo ninguno, pues van a ser Romain Eduard, el primero, el segundo va a ser Álvaro Alonso, el tercero va a ser Fernando Peralta, el cuarto va a ser Mar Narciso... Y el quinto, Víctor Moscalenco. Esos son los cinco jugadores que van a participar más o menos rondas durante, durante estos matches amistosos. Bueno, supongo que, supongo que estos ya se habrán seguido un poco las redes sociales. ¿En cuanto a qué? Bueno, los de siempre, Zipi Zape, han criticado un poco los jugadores que participaban. A mí me parece dantesco, me parece ridículo... Como siempre, vaya, pero han criticado los jugadores que participaban. Se ve, ah, que, pues. se ve que Álvaro Alonso no vive en Barcelona, y me parece, bueno, no sé, Jordi, ¿cuántos años hace que vive aquí en Barcelona, en el Poplano? Pues, bastante, pues bastantes, bastantes años. años. Sí. Eh, es decir, sí. bueno, un poco ridículo. Lamento, lamento informarte, Pera, que en la, por desgracia mi tiempo es limitado y no lo malgasto con las redes sociales no no eh, yo tampoco pero claro me lo envían me lo envían porque después lo digo aquí en la radio y claro como no pues eh, desde aquí sí. un saludo a zipizape sí sí bueno eh, hemos intentado hacer una selección más o menos buena y yo creo que es buena está dentro de un de, de la media más o menos y vamos a salir como número uno al final de los, de las cuatro ciudades pero Muy bien pero bueno, pero Oslo también es un equipo muy, muy bueno y las otras ciudades pues también, ¿no? Todos son jugadores titulados, con lo cual, uh, en fin, la cuestión es que, que el torneo salga bien porque nos, eh, el formato híbrido, como sabéis, pues jugadores presenciales en una sede pero jugando online y la novedad, bueno, la novedad, o sea, lo, lo curioso y lo difícil de, de, de, de este formato que vamos a hacer es que no van a jugar directamente con un ordenador Vía Liches, que es la plataforma elegida, sino que van a jugar con tableros DGT de, de retransmisión y, los y las jugadas pasarán del tablero directamente a Liches ¿no? Esta es la, la novedad, de hecho Liches ha estado colaborando Ajá. con la organización para que eso sea posible y de GT también para que sea posible, con lo cual, pues estamos eh, abriendo caminos nuevos, ¿no? Porque se ha tenido que hacer un software nuevo, pues para que esto sea posible. Oye, es fantástico, uh, de verdad, ¿eh? la verdad es que es una, una, una cosa fantástica. Pero sí, realmente. Oye, eh, ¿por dónde se podrá seguir esto? Bueno, esto desde varios sitios. A ver, uh, se va a poder seguir desde, desde la web de, de la Federación, como es lógico. Uh, la retransmisión de las partidas pero también vamos a tener uh, un comentarista que es michael rajal hombre que va, a, que va a hacer los comentarios en directo desde twitch uno de los es, de supongo, los buenos retransm de los buenos buenos ¿eh? sí, supongo que sabes que twitch es un también una plataforma de streaming muy muy famosa, súper popular. Intento no hacer cara de póker, pero... <ríe> pues la federación se ha sacado una cuenta en Twitch que no tenía, pues ahora ya tenemos cuenta en Twitch para poder hacer retransmisiones también desde ahí. ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, y tengo que decirte, además, que claro, cada sede va a tener su retransmisor, ¿no? Muy bien. E incluso la sede de Oslo... Va a tener a Tari, que es un gran maestro muy conocido y bastante fuerte, noruego ruego, retransmitiendo, pero el domingo nos han dicho que es posible que incluso Magnus Carlsen esté retransmitiendo. Hombre, pues eso es fabuloso. Con lo, eh. cual, con lo cual estaría muy bien, ¿no? Bueno, no sé, a ver si también lo critican eso. Jordi, te, te, tengo una pregunta por curiosidad. Eh, dices que se jugarán en tableros físicos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces... Lógicamente, nuestro jugador, jugador hace su jugada, pero la jugada del otro, ¿quién lo hace? ¿El árbitro? O, o no, sea, moviéndolo, eh, la pieza, digo, ¿quién la mueve? La, la pieza física la tiene que mover el propio jugador. Ah, mueve las dos, la suya y la sí, de... Sí, tiene que mover las dos, y pero para eso también recibe un plus de, de segundo por jugada, de cinco segundos por jugada por mover la pieza del otro. A ver, pero vale. alguien le tendrá que decir que ha hecho que, que ha movido sí. el contrario, ¿cómo, cómo lo hace? ¿Cómo sabe sí. la jugada? Claro, pues porque los jugadores eh, De hecho, estamos hoy Haciendo todo el montaje Aquí con el retransmisor, que es que es Albert Reginaldo Hombre, este es muy bueno también, ¿eh? Y muy buena persona también, ¿eh? <risa> ya hemos hecho una prueba Vamos a ver Los jugadores van a tener su tablero ¿No? Donde van a realizar las jugadas La planilla para apuntar Y van a tener una pantalla Al, al vale, lado vale porque no va a haber un reloj físico. El reloj va a ser el de la plataforma, el del HS. De acuerdo, de acuerdo. Entonces en ese, en ese tab en esa pantalla van a ver el reloj, van a ver también la, la partida y van a ver pues cuando su, su rival a, a, juega la, sus jugadas, ¿no? Me gustará ver el tema con los apuros de tiempo, ¿eh? Uf, puede ser terrible. <ríe> Sí, sí, eso ya lo hemos comentado, por supuesto. Sí. Eh, se supone que con el extra que tienen de tiempo eh, les tiene que quedar, pues, para hacer vale. la jugada del otro también. No, no al final. lo que, uh, pasa que claro. Las eh, mismas eh, oportunidades que... en el uno que el otro. El problema será para todos. Es decir, que no, no, no, no, sí. no hay problema. Oye, una cosa. Eh, estoy un poco asustado porque Abel tiene aquí una libreta y va apuntando y desapuntando cosas. Eh, a lo mejor quiere hacerte alguna pregunta. No, yo solamente decir que en ese sentido estoy bastante desconectado sobre el mundo del ajedrez actualmente y sabía que habían cosas de estas, lo que pasa que no he, no he profundizado. Esta libreta es una consecuencia de que cuando voy a los programas me hago una lista de cosas que se pueden comentar y si se pueden comentar todas bien, si no también, las dejo para, para, para otra próxima. Lo que pasa es que hay dos libretas. Una que es para charla de mat y la otra es para cultura. Y hoy la he empezado. Y en casa he ido haciendo un, una relación de cosas y todo No pasa no, nada. Para, para, para. Te lo decía por si te apetecía pues comentar no, alguna no, cosa. No, no, no. Pues, eso. pues oye Jordi, eh, no sé si te queda alguna cosa en el tintero. Bueno, pues uh, sí, espero que ...que la gente nos no siga, siga este match, este fin de semana... Uh, ...como ya os digo, va a ser en Twitch, que la gente se apunte... ...porque es un canal que acabamos de abrir... ...y pues no tenemos prácticamente a nadie todavía, claro... ...y aparte, por pues recordar que estamos haciendo también... ...el Campeonato de Cataluña online por equipos uh, activo, que ...este domingo va a ser pues la tercera ronda... ...y la, y la cosa está bastante bien... ...porque la participación ha sido muy alta y yo creo que es un torneo que está saliendo bien muy bien Jordi pues felicitarte de verdad felicitarte muy en serio porque lo que estáis haciendo es muy chulo tu faena está haciendo magistral y menos mal que te tenemos en la Federación un fuerte abrazo Jordi vale gracias. Gracias. Jordi Jordi Jordi Jordi, Jordi. Sí, uh, sí en caso de empate habrá alguna moneda <risa> Esto es mala leche ya ¿eh? Y esa moneda me la guardo Para nuestros empates Pero siempre para, pero siempre cara, nunca cruz ¿eh? <risa> Un abrazo Jordi vaya bien. Un abrazo. Gracias Adiós, Jordi dios, dios, dios. Luego, Diana ha puesto cara de póker Porque no sabe de qué va no. No, cuéntalo, cuéntalo, a ver, cuéntalo, Me imagino a ver. que hay una anécdota de la moneda no, no, Pensaba era... preguntarla luego Era la final de primera división En, en Don Benito en Don Benito, y bueno, y en todos, y, en, y creo que íbamos empatados, creo que fue, sí. y resulta que en todos los matches empatamos en todo. En las partidas normales, en las de desempate que eran rápidas, después otro empate más, todos los sistemas, estábamos todos empatados. Y había el delegado del, del ayuntamiento de Don Benito. De todas maneras, ya subíamos los dos, me parece, ¿no? Sí, sí, subíamos, sí, sí, subíamos los, dos, los dos. Sí, sí, pero era para ver quién era campeón. Y el delegado estaba esperando y resulta que, bueno, esto se tiene que acabar. Y no se le ocurre otra cosa más porque ya no había más sistemas, que esto yo creo que en un futuro se tendría que arreglar un poco para que hubiese un sistema un poco más así, pero bueno, en, en aquellos momentos dijeron la única opción es tirar la moneda al aire. Porque claro, ya eran las tres y media, el, el delegado se tenía que ir, la entrega de copas, to, to, todas estas cosas. Y resulta que va y nos sacan una moneda. Y estábamos Jordi Majem y yo, él como delegado de El Sabadell, y yo como de las Coascas de Barcelona, ¿no? Y me dicen a mí primero, ¿qué quieres? Y aquí fue mi error. <risa> Digo, cruz. Y él dice, pues caras Tira la mano al aire, sale cara y ellos quedan campeones. Pero no, no lo ha perdonado nunca, ¿eh? No lo ha perdonado <risa> nunca, ¿eh? Es que, bueno, me imagino que es muy complicado que se llegue a ese momento de que todos los... Es que en estamos en todos sistemas, sistemas ¿eh? En todo entonces claro. Sistemas. Y creo, que habían, y creo que habían, si no me mal no recuerdo, cuatro o cinco sistemas, y en todos sistemas estábamos empatados en todo. Rápidas, eh, no sé si semirápidas, eh, los puntos de la primera fase, de la segunda, todos estábamos empatados y teníamos que, que desempatar. No sé si había el sistema holandés, ahora no me acuerdo, pero todo, todo estábamos empatados. En todo. Hasta, hasta en holandés se empató, sí, sí. Sí, sí, hasta sí, sí, bueno, sí. también se empató, o sea que sí, sí. había todo. Y el error mío fue la cruz claro. y, y vaya cruz que tuve claro. ¿Esto, en, qué, ¿En qué año fue? En el, en el, 2000, en el 2012 sí, Fue el primer 2012. año El primer año que jugó Paco Vallejo con nosotros sí, sí, sí, sí Me acuerdo que se fue allí y tal Y bueno, la, la verdad es que eh, Paco Vallejo jugó Yo creo que sí, de uno Yo casi que lo juraría, sí, sí Sí, sí, casi que lo juraría ¿eh? No, no, puede ser, puede ser sí sí. sí, sí, yo diría que fue el primer año que jugó con nosotros a ver, la verdad, es que, la verdad es que es anecdótico. A ver, en todos estos años hemos tenido mucha tralla, ¿eh, Abel y yo? Hemos tenido mucha tralla, ¿eh? Y muchas veces que hemos ido a comer, ¿eh? No te creas tú que esto todo es malo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno. Que no, ya está, porque no, ya no, lo no, vas a decir, no, no, ya no, lo bueno, vas a decir. Está, a ver, mucha tralla sí, pero siempre ganan ellos o sea, esto sí, siempre mucha tralla Mucha de esto, mucha de eso, pero siempre ganan ellos Es decir, jugamos siempre los mismos Pero siempre ganan los sabores o sea, esto está claro. Bueno, eso es como los... Tú sabes aquello que dicen, que, lo que dicen Lo que dijo una vez Gary Lineker Dice, el fútbol es un juego es jugar 11 contra 11, pero que siempre gana Alemania Pues, es pues eh, esto es lo mismo es Pero mismo. con la sociedad con el color Pero además hay un agravante hay una eh, Que claro, yo espero que Me ha hecho, creo que últimamente cuatro o cinco invitaciones a comer pero claro, él lo que hace es comidas de cuchara. No es verdad. Comidas de cuchara es, es unas lentejas estofadas. No es verdad. Una ensalada y se ha acabado. No. Menú, 8 9 euros. No es verdad. Y claro, para, para contrarrestar el, el, la comida que yo le hice en su momento, en el 2011, que era unos 50, 60 euros sí. por plato, sí, sí. claro, me tiene que imitar unas 4 o 5 veces más. Se, se me tiene negro, ¿eh? Es que siempre está con lo mismo. Y se pusieron las botas, ¿eh? Estaba su hijo, estaba a ver, estaba él ¿eh? ah, estaba... esta, y, y estaba y estaba Miguelito estaba Miguel Miguel, ah, Miguel Ramos. Ramos, también. sí señor lo sí. pasamos la verdad es que lo pasamos muy bien sí, sí. mira hablando ya de un poco, un poco en serio a ver la verdad es que llevamos muchos años y, y, y yo tengo una y lo digo y lo digo muy en serio ¿eh? lo digo muy en serio mira eh, hay equipos en, en todo el tiempo que en el ajedrez tú necesitas tener un, un rival necesitas tener un Barça con el Madrid el tal igual. es decir Ah, primero estaba la uga, desapareció. Eh, ahora las colores casi no desaparecen, pero hacen un paso, un paso al lado y tal. Y esas cosas son muy malas para el ajedrez. Lo son, obviamente son malas. Eh, claro. No, pero espera, te tengo que hacer una rectificación. Vamos a ver, base y Madrid. Pero es que en esta liga hay, hay varios Barças y varios Madrid. Sí, gracias sí, a Dios. Sí, ah. sí, sí, Es que no es aquello que digas, es que tú tienes un rival. No, aquí tenemos tres. Solamente en... tienes un rival, pero es que aquí tenemos tres o cuatro. Hay rivales. Cuatro, cuatro rivales hay cuatro fuertes. Rivales, cuatro ¿verdad? rivales fuertes. Y cuidado, que pues hay un, otros que si te despistas aquel día te no, pueden... Lo que te pasa, pueden hacer un trajecito, ¿eh? Lo que pasa es que tú tenías la obsesión de ganar siempre a las cosas que No. Dicho por él, Dicho por él. ¿eh? No, no, a mí me, me gusta ganar la liga. Ob, tenía una obsesión. Él, los mejores jugadores, siempre los traía con nosotros. Coño, ¿por qué siempre? traía los suyos? A ver, ¿qué pasa bueno, Los demás también traen los suyos. Ay, ¿qué? ¿No voy por ellos también? Bah, bueno, así, un poco así. Una vez hace algún cambio por abajo, que le salió caro el, el año aquel que, que lo hizo, le salió caro, que perdió una liga por no poner a los mejores. No, una liga, no, una copa. No, una liga, una liga. Una copa. Una liga y una copa. La bueno. Copa fue un año que sí. no sé qué pasó. Y, y, realmente, pues no, hombre, realmente, a ver, a ver claro, es que si la Liga liga a ver Pero yo, es que a la Liga la tienes que planificar. No, pero yo de los otros equipos, hombre, no me lo hubiese tomado muy bien. Siempre es que su obsesión es la Escuela de SCAC de Barcelona. No es verdad. Sí, yo, que es verdad, hombre, espera, sí, yo, a, ver. A, a ver, a mí me gustaría, para situar un poco a los oyentes, incluso a mí misma, ¿no? Sí. Eh, ya que tengo la suerte de tenerte aquí, ¿no? Sé que la Escuela de SCAC de Barcelona es un club con mucha historia, ¿no? Ya 35 y, años. Y, eh, ...además de fundador, ¿no? Sí, sí, es el sí. presidente del club... Sí, sí. ...pues me gustaría un poco que me explicares un poco el inicio, ¿no? Un poco cómo... Bueno, el inicio fue... Bueno, el inicio fue en el año 86... Eh, ...que yo tenía... ...bueno, tenía... ...ya era una cosa que ya le venía ya pues meditando desde hace tiempo... ...y porque no había ninguna escuela aquí en Barcelona... ...habían cosas particulares de clubs y de cosas aisladas... ...pero lo que es dar clase a la gente y sea en pan profesional, en un sitio en donde cualquier persona pudiese ir, nosotros fuimos los primeros aquí que lo hicimos. Y a partir de aquí, cuando ya, y cuando ya estuvimos instalados en, en el local, a partir de aquí, bueno, hicimos un par de años la gente jugando, bueno, haciendo publicidad, pero publicidad poca, ¿eh? Porque, claro, no había ingresos, no había nada, o sea, que cuidado también, ¿eh? Pero claro, en ese momento no había, había muy pocos clubs, ¿no? O sea, no, no, sé, no, no, no, los no no, clubs sí, había. habían muchísimos, sí, ¿Habían muchos, muchos, muchos, ah, muchos. Muchos, ¿sí? te diría que más que ahora, seguramente. Sí, es posible, es posible sí. Lo es posible, que pasa es que posible. no tenían una planificación, es eh, y él lo que fue, fue planificar, y planificar lo que es una escuela de ajedrez. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito porque han pasado 35 años y todavía están aquí, ¿eh? No, y bueno, a partir de aquí lo que sí que hicimos fueron, fueron competición, eh, competiciones internas nuestras, Jugamos también un par de ligas, creo, en la, en, la, en la categoría más baja. Y a partir de aquí es cuando yo empecé con mis dosiers, debajo del brazo, yendo por los colegios a ofrecer el ajedrez, en las clases, en horario lectivo, en horario extraescolar y tal. Y a partir de aquí empezaron dos colegios. Después de aquí empezaron cuatro, seis. Y llegó un momento que hemos llegado a tener hasta 45 escuelas en toda Barcelona. Y de las 45 escuelas eran 1.600 alumnos. ...más o menos... ...es la ¿sabes? escuela más potente la vuestra... ...incluso más, con más alumnos que Dami quizá ¿no? Sí, sí, sí... sí. sí, más, sí. ...más, más, más... ...lo que pasa es que ahora en, en esos tiempos... ...ha disminuido... ...¿qué pasa? ...que ahora pues nos hemos encontrado... ...que todas las cosas que hacíamos... ...en un balance a final de año... ...que lo aprovechamos... ...los beneficios aquí que teníamos para hacer el equipo de División de Honor y todas estas cosas, este año nos hemos encontrado que no hemos llegado, por, por, por, bueno, por, por, por, por las circunstancias que estamos, por la crisis sanitaria esta que nos ha golpeado a todos y nosotros hemos sido pues uno de ellos, ¿no? Y a partir de aquí pues bueno, la escuela no desaparece porque la escuela está, estamos haciendo cosas, la única cosa que era inviable, continuar con el equipo de División de Honor. Pero seguiréis participando en, en las otras sí, categorías es, y es, tal es, ¿eh? es, es, Eso, ¿no? participaremos en la categoría preferente que son la que tenemos el, el equipo b el equipo b y el equipo a pues ya llegarán ya mejores tiempos ¿no? a ver a ver esto que te ha pasado a ti eh, a ver eh, en el mundo del ajedrez eh, a ver si os acordáis pues eh, a ver es que ha pasado a muchos clubs es decir que, que eh, oye te falla te, te falla patrocinador te falla como en vuestros casos pues que hay una crisis como la que hay y tal y bueno pues mirar como la UGA Moncada en su caso el Olot que hizo un paso atrás como vosotros o el Centellas que han seguido jugando pero bueno que que, que en, en el, hasta el punto que estaban no y, y, en su, y, y más antiguo pues decíamos a al Ruiz López o al palusí o a, a, a Tívoli, todos esos clubs que pasó lo mismo o incluso el español sí también pero, pero, sí, sí, decíamos, y tenía sí. un equipo potentísimo, pero bueno ¿Ventajas de todo esto? Pues mira, que nos financiábamos nosotros mismos Es decir, nosotros lo hacíamos todo Bueno, excepto alguna pequeña subvención que, había que, que venía del ayuntamiento Y alguna que otra cosa más, pero nada, era mínimo, ínfimo y, Pero todo lo demás era nuestro, ¿no? Es lo, ge, lo que generábamos durante todo el año, ¿no? Y a partir de aquí, claro, si esto ya no lo tienes Pues evidentemente, en fin, entonces pasa, pasa lo que pasa Que no hay para hacer un equipo potente, ¿no? Bueno, yo te puedo hacer alguna pregunta así un poco... Sí, sí, sí. Pero con cariño, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a ver. No, no, Además voy a hacer todo porque yo ya vengo preparado. No. Tengo la libreta preparada. <risa> y, y, y aquí tengo incluso las respuestas a lo que me puedes decir. No, no, no. A ver, yo... A ver, y son cosas que además, además es lógico que te lo pregunte. Eh, a mí me consta que tú tenías una relación muy fluida con la FEDA. Una sí, buena relación. Sí, sí. Y quizá a través de, de, de, de las elecciones... Ahora estás un, en un periodo de desencuentro. No, no sé si... Vamos te, a ver, vamos a ver. Si te apetece hablar de ello, Sí, eh, sí, sí, sí, sí si ningún. Mira, sí sí, sí, sí, sí. lo tenía por aquí, también. No, hostia, es si que no. Claro, <risa> si no, ¿Viene no, preparado? ¿Viene preparado? No, ¿sabes lo que pasó? Que es que resulta de que yo he sido asambleísta durante cuatro años. Y los cuatro años estos que he ido allí, a las asambleas, había una cosa que me chocaba mucho. Que se aprobaba todo por unanimidad. Eran 70 u 80 personas y se aprobaba todo por unanimidad constantemente, las cuatro, los cuatro años seguidos, ¿no? A ver, de aquí, como yo iba... ...más o menos como de pardillo... ...que tampoco no vas allí, vas allí... ...con el lirio en la mano... ...con el lirio en la mano, que es lo que me dice siempre... <ríe> ...y bueno, y hay cosas que... ...bueno, yo no lo entendí esto, ¿no? ...porque se aprobaba todo, porque siempre va algún voto u otro... ...que es negativo... ...y allí no había ningún voto negativo... ...a partir de aquí... ...en las redes sociales hago amistad con un señor... ...que se llama Lucas Ollas, ...y con el señor Lucas Ollas, que era un, un candidato... ...o precandidato a la presidencia... ...de la Federación Española y empieza a decir cosas en las redes. Y me dice que a ver si le invito al programa de radio y, y tal y cual. Bueno, a partir de aquí empiezan a, a salir cosas. Cosas de propuestas suyas, cosas que, que no las veía claras, cosas en, contras, cosas en contra del, del, de la federación, cosas en contra del presidente de la Federación Española. Y son cosas que, bueno, tú, tú te vas quedando aquí con eso, ves que puede tener razón. No es que digas, tiene razón, no ves que puede tener razón? Y a partir de aquí, yo le di más cancha a este señor. Entró en la radio, le di mi aval para, para, para presentarse a la Federación Española, cosa que no me valió, porque resulta que la Federación Española, yo era asambleísta y no me avisó, de, bueno, no me avisó, el principal culpable soy yo, por no haberlo hecho antes, ¿no? Pero no me avisó. De que, oye, si te quieres presentar de asambleísta, hazlo porque hay un límite de tiempo Le pasó ese... a otros clubes aquí en Cataluña, al sí. Barcelona también le pasó lo mismo Pero, pero en ese límite de tiempo, claro, yo entonces hablé con el secretario y me dice Bueno, como tú has dado, como ves que, que siempre estás en contra de nosotros en, en según qué temas No te hemos avisado porque hemos imaginado que no te querías presentar Claro, a partir de entonces, bueno, entonces hago yo, hablo con el señor Lucas Hoy, el Lucas Hoy me dice que tú eres lo mismo de válido para estar en la Asamblea como puede ser otro. Y dice, y con muy buen criterio, dice, si, si Pepo Viñas no se hubiese presentado porque no, porque no lo ha dicho antes, porque se le ha escapado, porque, porque no sabía el plazo, va seguro, ¿eh? él va seguro, ¿eh? seguro que va. Pues el mismo derecho que tenía él, lo tenías tú. O sea, bueno, pero eso es hablar por hablar. A ver, y te aseguro que el Barcelona, que iba a apoyar a Ochoa, pues no se le concedió ah, ah, el aval. Es decir, Y eh, yo tengo que decir que en mi club sí que estuvimos al tanto y, y pudimos avalar a, a, a Javier Ochoa. Bueno, no sé. Ahora a, a, a, a, seguiremos hablando, me parece. Teníamos ya. Es un interesante tema Que sí. vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, una pequeña porque pausa. Porque tenemos aquí un invitado. Tenemos a Benja. Desde de, el otro lado del Atlántico tenemos a Benja. Hola, Benja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diana. Abel. Hola, Benja. Hola, perdón. A ver. ¿me escucha bien? Sí, sí pero no escuché. te vemos. ¿No me ven? Qué raro, pues, ahora, ¿no? ahora, ahora, ahora, ahora te veremos, ahora te veremos, nos dicen. Eh, no, simplemente... ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bueno. Estaba escuchando atentamente ahí la libreta de Abel. No, no, no. Es, es muy famosa aquí en Cataluña, ¿eh? Ahí se bueno, saludos. A, a ver si se descuida no, no. y le quitamos la libreta. Pero claro, vosotros te aquí, ¿eh? Te, tengo también la libreta. Te voy, a decir bueno, una, un te, te voy a decir una cosa. Aquí en Cataluña han habido dos libretas famosas, la de Bangal y la de Abel. Es decir, con eso te digo todo. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, no contarles un poquito lo que está aconteciendo de este lado del Atlántico No hay grandes cambios, grandes novedades Estuve centrándome, estuve buscando, indagando y hablando con algunos dirigentes Bueno, de las distintas federaciones eh, Decirles que todo sigue relativamente normal eh, A comparación, digamos, o natural como hablábamos la semana pasada no hay grandes torneos, de a poquito empezaron a hacerse algunos torneos en líneas generales, hablos, ¿no? Eh, por ejemplo, en Perú y en Chile se están haciendo algunos torneos escolares pocos chicos, poca concurrencia y lo que les decía, ¿no? toda esta cuestión de la pandemia hace que todas las federaciones es como que no se quieren jugar, no quieren abrir eventos masivos por, por temor a perder apoyo, bueno obviamente que, que haya un contagio así masivo eh, lo que respecta a Chile también, están de a poquito abriendo, tenemos que decir que lo que es eh, la gente de Agefech, que es la federación chilena es mucha menor cantidad de, de, de jugadores, su padrón. Eh, entonces también, como tienen muchísimas regiones, empezaron a, a liberar un poquito, a hacer algún torneito. Eh, todavía no se, no hay muestras de estos torneos híbridos, que muy bien comentaba ahí Jordi, que, que van a estar haciendo ese, ese cuadrangular. Pero lo que respecta sí en la, la, la Federación Peruana, que es probablemente la federación a nivel continental, no sé si la más grande, pero, pero sí, la que tiene la mayor cantidad de jugadores. Y siempre que hablamos de Perú, hablamos de que suelen ganar todas las competiciones, excepto que se presente Estados Unidos, sí. eh, ganan todas las competiciones de categoría. ¿sí? Tienen campeones mundiales, siempre que hablamos de, de, de Perú. Todas las actividades que están desarrollando, la mayor cantidad de actividades, suelen ser de forma online, virtual, muchas capacitaciones. Lo mismo estuve hablando con... Eh, con con gente de la Federación eh, mexicana lo único que hicieron ellos durante el 2020 me decían, eh, fue una pequeña delegación de juveniles que se fueron a jugar Estados Unidos, Pablo de la Morte es, es un alto cargo dentro de, de lo que es la FENAMAC la Federación, ahí quería compartir tal vez alguna pantalla, pero bueno si no, mejor lo, lo, lo comento así no hay grandes cambios, sí, sí me estuvieron diciendo que hay una, una cuestión que se está abordando que es, cómo va a ser la clasificación para la Olimpiada del 2022. Ustedes saben que las Olimpiadas Mundiales eh, se juegan cada dos años. En este caso, por el tema de, de la pandemia, se suspendió primero era en Hartman después era en Moscú el año, el año pasado. Se pasó al 2022. Teóricamente, el 2022 iba a ser Minsk, eh, Bielorrusia. Se bajó Bielorrusia, sigue siendo Moscú. Entonces, no sé bien cómo lo tienen eh, ahí en, eh, en España, pero. Eh, las distintas federaciones aquí en Latinoamérica tienen distintos formatos para elegir los equipos olímpicos. Esto me parece bastante relevante porque... No saben bien cómo conformarlos. Creo que en España, si no me equivoco, los cinco mejores del ranking son los que van, ¿no? Bueno, no, no, no exactamente. Hay una fórmula, hay una fórmula. Eh, esto el capitán Majem te lo, te lo diría exactamente, pero tú puedes estar dentro de los cinco primeros, pero si no has estado dentro de los cinco primeros, eh, y haber jugado una serie de partidas y haber unos parámetros y tal, no entras. Es decir, por ponerte alguna, un, un ejemplo, ahora mismo Ilescas está dentro, dentro de los que podría ir a... Al, pero en cambio Él no podría ir porque no ha jugado las partidas Correspondientes, ni los torneos correspondientes Etcétera ¿no? Es decir, es, es, es un poco es una fórmula Un poco complicada, pero que, que es muy clara y, y, y que yo siempre he dicho Que yo lo veía bien Pero que yo, yo siempre había dejado, habría dejado Una o dos plazas eh, para que el propio seleccionador En este caso Jordi Magén, pues Fuera eh, el que les eligiera ¿no? Pero en cambio lo hacen de esta fórmula matemática Para que puedan ir siempre pues, Los que les toca Bueno, sabes que aquí hace unos 8 eh, años hubo un inconveniente Porque lo que se hacía Era que se decía que los 5 Primeros del ranking iban Entonces sucedió que había un gran maestro Que hacía 10-15 años que no jugaba Pero tenía el hilo altísimo <risa> Y de pronto, un día viene y dijo, yo quiero ir a la Olimpiada y no se lo pudieron negar. A raíz de eso, la Federación Argentina lo que hizo es decir, bueno, bárbaro, de ahora en más van a ir los tres mejores del ranking eh, argentino, pero que tienen que tener un mínimo de 28 partidas jugadas en el año. Sí, aparte ¿Sí? que creo que tienen la obligación de jugar el campeonato, el campeonato argentino. Sí, sí, porque yo sé eh, que Fernando algunas eh, veces ha tenido, Fernando Peralta ha tenido que ir, ha tenido que ir para allá para jugar el Argentino, el campeonato argentino, porque si no, no podía ir a la Olimpiada. Efectivamente, lo que se pide, el tema aquí se, se hace de una manera bastante que me parece muy interesante. Se hace que van los dos campeones argentinos, ¿sí? el de este, imagínate, no sé, el del 2021 y el del 2022, ¿sí? y los tres mejores de Elo. Estamos hablando del listado anterior, creo que es uno o dos listados antes de la Olimpiada del 2022, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede en caso de que haya, eh, el, sea un mismo campeón argentino de los dos años? Bueno, se corre al listado de Elo un, un casillero más, entonces irían los cuatro mejores de Elo. Pero se hizo esta cuestión, también se suprimió, esto que sean directamente los de Elo, por esta cuestión que hubo un gran maestro que no jugaba nunca, de pronto apareció, dijo, hola, quiero jugar, y mucho como que, que no gustó. En líneas generales te digo, no hay... el tema de los torneos híbridos, como hablaba el otro día con Leandro Plotinsky, este, este árbitro argentino, árbitro internacional y organizador internacional, eh, estamos esperando, estamos aguardando que próximamente se va a venir también lo que es el calendario y el torneo del continental de las Américas en formato híbrido. Eso es muy interesante, como decía, ¿por qué? Porque en cada país los jugadores que quieran participar de ese continental se van a acercar a una sede, Van a ir a un club, imagínate no sé, Torre Blanca, acá en Buenos Aires. Van a ver unos árbitros, todos los de Argentina que quieran jugar el continental van a ir. Todos los que quieran jugar en Perú irán a una sede peruana. Y de esa manera se irá viendo. Pero... La verdad, sin mayores novedades, parezco el hombre del tiempo, ¿no? Siento, pero no, no tengo mucho más para, Oye, para agregar. Oye, eh, estaría bien que comentaras con eh, a, a quien proceda aquí en Argentina eh, lo que están haciendo aquí en Cataluña en el sentido de es que van a jugar con tablero directamente. Es muy interesante que no van a jugar ni con, ni con una tablet, ni con no, no, van a jugar directamente con un tablero de GT. Y lo reciben, eh, lo reciben en el otro lado Es decir, que eh, no les hace falta hacerse ni ordenador ni nada Directamente con un DGT Lo cual Exacto. suprime todo el tema de, de trampas al, al, al, al mínimo A, Es sí, decir, estás sí. jugando en las mismas condiciones que jugarías un torneo normal De todas formas, te diré que eso también es bastante particular de cada país claro. Yo recuerdo haber ido estar en Cataluña muchísimas veces Ahí con la gente de la Federación Cataluña Y tienen 800 millones de tableros digitales, de DGT, la tecnología Acá se nos complica un poquito. Creo que tenemos muy pocos tableros de esos. Entonces, eh, no, no, no, no, es tan fácil requerir. Me imagino, pronto, me imagino. No sé, y en el Continental y aparecen 30 jugadores que quieren jugar y no tenemos, creo que 30 tableros digitales para poder eh, compartir. Así que, bueno. Pero, pero bueno, indudablemente algún, algo se va a tener que ir moviendo. Eh, pero es el reino de la incertidumbre. ¿Sí? Cada país ve como Nosotros estamos acá todavía en verano No sabemos bien qué va a pasar Está ese temor de una segunda ola De, de COVID claro. Que se dice segunda ola, claro. pero tenemos 20 millones de, de Digamos, 2 millones de, de, de personas infectadas Han estado, 10.000 casos por día ¿Cómo eh, va el tema? Y... tema de vacunación aquí se va adelantando también? ¿Benja? Y acá hay una cuestión política muy difícil Porque el gobierno argentino Lo que es la... Hola, hola. Sí, sí, hola. Te, te seguimos. Sí, la Sputnik 5, entonces hay toda una cuestión que parece que estamos en la Guerra Fría, que no sé cuánto, y no están llegando las vacunas, se está complicando. Y bueno, hay toda una cuestión ahí que, yo por ejemplo soy docente del plan de ajedrez escolar, se decía que los docentes también íbamos a hacer prioridad para poder ir a las escuelas y las vacunas no han llegado y la escuela empezó ayer, así que eh, se, se complica, estamos bastante en ese aspecto complicado pues nada, Benji, pues, oye, cuídate, cuídate mucho, ir muy al tanto. Benja, y... nada, bueno, yo quería ah, bueno, comentar perdona, perdona, perdona. una cosita. Perdona. Sí. Nada, de, Al ¿Tú? principio eh, de tu intervención, ¿no? que comentabas esto de, de... Bueno, quiero hacer referencia porque es algo con lo que nos identificamos todos en este momento, ¿no? De esta dificultad de, de que muchas federaciones no se la quieren jugar, ¿no? Porque realmente es una decisión difícil, ¿no? Si sale mal, si se contagia más gente... O sea, que no, no es tan fácil esto. Entonces, bueno, esto lo quería decir porque es un momento como de valorar aquellas federaciones o aquellos clubes que intentan hacer algo, ¿no? Que en Totalmente. un momento como este eh, se intenta buscar otro camino y hacer cosas. Entonces, pues eso, que nada, solo quería hacer este apunte. Me parece fantástico. De hecho, bueno, para cerrar esto, decirte que Argentina, por ejemplo, cuando realiza los campeonatos argentinos de categorías... Hablo de, de los sacando el sub-20 el sub-18 para abajo, ¿no? Eh, reúne alrededor de 400 pajaritos, 400 nenes, nenas jugando. Eh, y es un torneo espectacular, con una organización brillante, pero todo eso queda suspendido. Ahora se está mirando, eh, se está barajando la posibilidad de eh, los cerrados. Pero bueno, la semana que viene seguramente voy a tener mayores noticias y voy a compartir con todos vosotros. Les mando un saludo grande. Perfecto, Muchas Benja. gracias. Bueno, no sé, si, abrazo, no, abrazo, no sé si Abel quería comentar no, no, no, algo no, no, no, de todo, lo que ha dicho. Ben No, bueno, y yo solamente aquí te quería comentar que, como el ajedrez, pre, como el ajedrez presencial, no hay nada. ¿eh? Se ha cortado. Bueno, se, ha... Se, se, cortó, Venga, se ha cortado. Muy bien. Gracias. No, yo lo que le iba a decir es que, como la. Eh, ¿Aún está en la pantalla o no? No, no, no, no está. Se, no. se nos sí. ha quedado congelado. No, que se hacen muchas cosas, y sí. esto es un mérito aquí terrible, eh, en las circunstancias. Pero yo como el ajedrez presencial no no no hay nada incluso los, los alumnos que tenemos en los colegios incluso ya, ya están ya se están hartando ya de tanto online de tanto online y de tanto historia no y esto es un problema esto es, esto es un problema es, es difícil a ver es difícil pero bueno al menos tenemos es, es esa opción que que verdad es oh, mirar a quién tenemos aquí oh, si tenemos a otro Alfonso. invitado Alfonso ¿qué tal cómo, ¿Cómo? estamos ¿Cómo estáis? Hola, Hola Alfonso. Hoy aquí aquí, aquí, aquí con Diana y con, y con Abel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Pera. Eh, eh, oye, Alfonso, Alfonso eh, me gustaría eh, alguna vez... He eh, eh, querido siempre preguntártelo. Eh, ¿Por qué no nos explicas, a, antes de que empieces con el tema de tus libros, eh, alguna anécdota de, de cuando empezaste tú con eso del ajedrez profesional? Oye, explícanos, a ver, a ver, a ver qué nos puedes contar, que seguro que tienes alguna anécdota chula. Bueno, yo soy de tu generación, Pera, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, coincidimos sí. Coincidimos en algunos juveniles, ¿no? Sí, señor, Creo. hemos coincidido, coincidimos en Manresa, en el Prat, eso quiere decir que yo las movía también, pero peor que tú. Yo era de los que salía por la noche, tú de los que te quedabas. No creas, no creas, pero bueno, un poquito peor que yo eras, ¿eh? Sí, sí, Entonces... eso es obvio. Una... Bueno, pues espera, no sé, yo, eh, como tú bien sabes, eh, más o menos, yo empecé a jugar a nivel profesional, semi-profesional, porque no había nivel profesional en España, en el 84. Ya o yo sea viro. Que, imagínate, yo no tenía elo, no tenía elo-fide, para que la gente lo sepa. Y Yescas, ni yo, ni mucha gente, teníamos elo-fide. Entonces... Fe. Eh, eso fue, eh, bueno, 84, cuando teníamos 19 años, me parece, ¿no? Entonces, fíjate lo que ha cambiado el, el panorama... No tiene nada que ...en España y en todo el mundo, obviamente, ¿no? Eh, pero el nivel de lo que teníamos eh, no se ajustaba al elo cero que teníamos. Claro. Entonces, bueno, imagínate que jugamos un categoría 1 de la FIDE, categoría 1, ¿eh? Que, bueno, estaba, ahora sería categoría 10 o 12, ¿no? Más o menos. Y ganamos, y es casi yo el torneo, y hay un tercer empatado también. Y conseguimos entrar en el Elofide con 2320 de Elofide. Madre mía, era una barbaridad para entonces, que, ¿eh? para que Estaba Pablo, bueno, no sé, esta gente del ajedrez catalán que es eh, tremenda, no sé si Mateo estaba, veí eh, o... Y Pomer bueno, estaría bueno, eh, por allí, eh, gente, sí, sí. Gente tremenda, ¿eh? Con Bordell y que te hablas, ¿eh? Que no te creas tú, ¿eh? Muy bien, muy bien, ah. muy bien. Pues <ríe> imagínate, y el 84 fue el último año que yo jugué el Campeonato de España Juvenil. Eh, a Ilescas le quedaba por temas de edad, eh, le quedaba más, le quedaba un año más, me parece. Y bueno, tú sabes que Ilescas nunca ganó el Campeonato de España Juvenil, ¿no? No, no, no, efectivamente. Y es cosa muy curiosa porque siempre era el favorito, pero, pero nunca lo ganaba. Entonces, bueno, eh, yo gané el campeonato de España de juvenil del 84 en Miranda de Ebro y eh, tuve la oportunidad de, de ir al campeonato del mundo en, en Finlandia, en Kiljava, y ahí me encontré a un joven Anán, eh, Dreyev, gente de una nivel Kirill Yoyev. Uh -huh. eh, gente de un gran nivel, yo quedé empatado con Anan del décimo al quince, al puesto 15, ¿no? Y luego y luego fue cuando jugué el campeonato de Europa juvenil y quedé segundo, subcampeón y bueno y conseguí pues en este caso gracias a, a Torán que era el presidente de la de la FEA en este eh, en ese momento pues insistió para que, me, bueno, como el campeón de, de Europa juvenil, yo conseguí los mismos puntos que él, por muchos ganaba yo, pero no, el desempate no era mucho, lamentablemente, eh, me dieron el título de maestro internacional automáticamente, ¿no? Muy bien. Y lo conseguimos en, en el Congreso de la FIDE. Entonces, ¿tú y... tuviste, tuviste el título de maestro internacional antes que Yescas? Eh, pues no sé, no era una lucha No, no, lo, si lo, lo pregunto a título anecdótico No por nada no. no. Pues es que estamos en, estamos en ese nivel Los dos en ese momento Incluso yo diría que, bueno, pues no sé Muy muy igualados, ¿no? En ese momento estamos muy igualados Y, y bueno, de hecho Piensa que en el 87 yo creo campeón de España Ajá. Absoluto muy bien. En el 86 Vamos a nuestra primera olimpiada Los dos aunque en el 86 yo creo que él, él estaba de tablero número 2 del equipo español. O sea, estaba... Eh, José Luis Fernández era el tablero número 1. Era un equipo era un equipo muy... Sí, bueno, llegó, muy curioso. Che. No había grandes maestros, salvo... Salvo... Eh, Bellón. Sí. Creo que Bellón era el único gran maestro en la selección. ¿Y Díaz no del Corral ya no jugaba? Eh, no, él se dedicaba... Bueno, era notario, eh, me parece recordar, o algo así, ¿no? O registrador, la o registrador, mismo. sé que era alguna cosa, así. Sí. Pero es decir, no, no jugaba no, Olimpiada él No, no jugaba no. En, a nivel profesional, no, no, no, no para nada pero, pero lo que te quería comentar un poquito es que a nivel profesional Era muy complicado en esos años, ¿eh? Y justo hubo una especie de boom en el 86, 87, 88 Y empezaron a nacer muchos torneos internacionales Muchos abiertos, con buenos premios y, y fue un gran Un gran boom para el ajedrez español En ese momento Luego ya hablaremos en otra en otro momento De más cosas que pasaron Ya hablaremos, ya hablaremos Bueno, cuéntanos a ver si tenemos algo Alguna novedad a, a nivel de libros o qué Bueno, primero quería saludar a Abel hombre que No, que no, hace, si ya nos hemos hombre. saludado antes Ya nos hemos saludado <ríe> ya, sí, sí. ¿Qué tal, Bueno, qué tal? Abel, pero nada Simplemente decirte que la verdad que Has hecho un trabajo de, promo de promoción Del ajedrez muy bueno, hay que aplaudir ese trabajo a nivel privado y como, y como presidenta de un club de ajedrez que ha jugado campeonatos de España, etcétera, etcétera, campeonatos de Cataluña. Campeón de ha, Cataluña, habido, un par de años. Ya ha habido un esfuerzo eh, de mecenazgo sí, sí, es privado, de verdad que en ese sentido hay que aplaudirle mucho porque durante muchos años, no sé cuántos años, Abel... En División de Honor, bueno, desde que empezamos esta aventura, fue en el 2007, que estábamos en una categoría, creo que fue en, en, en preferente, fuimos subiendo hasta llegar al 2011 y estar en División de Honor, y, y hemos estado 10 años en División de Honor. 10 años. Muy bien. Siendo muy en, bien. en el segundo año, que fue cuando fuimos campeones. En el 2011 estuvimos a punto de bajar, y en el 2012 fue cuando fuimos campeones. Yo hago como tal, ¿eh? Yo hago como tal. Que tal decía que como eh, fue campeón del mundo en un año que fue bisiesto, eh, eh, dice que fue eh, campeón un, un día más uh -huh. y solamente fue un año campeón del mundo, pero dice que siempre tendrá el título de ex campeón mundial, pues nosotros siempre tendremos el título de ex campeones de la liga, aunque, es aunque sea que... una vez, ¿eh? Eso no te lo pueden quitar. No, no, no, exactamente. Quizá una espina que tienes clavadas que nunca fuiste campeón de España, ¿no? Quizá, con tu club. No, pero tampoco nos aspirábamos a eso, ¿eh? Sabíamos las limitaciones aquí que teníamos y no. Con el equipo aquí que había, que era lo máximo aquí que podíamos hacer. Mira, una, sí. vez, una vez quedamos terceros, en el 2017, y fue lo máximo aquí que podíamos aspirar. Pero sabíamos que ir a, ir a ser campeones era muy difícil, muy difícil. Bueno, pero siempre intentaste ser competitivo no, y buen equipo. ¿eh? La única cosa que sí, que es lo que le iba a decir a, a Pera, uh, no sé si ahora o más tarde, que un par de ligas más en la Liga Catalana, yo creo que nos merecíamos. ¿eh? Pero claro, Un par, estaba... de, un eh, par de ligas más. Un eh, par de, no, eh, no, todas, no todas, no todas. Estábamos nosotros para facilitarle. Exacto, exacto, exacto, exacto. Pero, ¿Y cuántas pero... ligas hemos ganado, Pera? Nosotros, cinco, seis, eh, cinco, nosotros llevamos ya, creo que son seis, seis eh, y cuatro seguidas. Claro. Y cuatro seguidas. Es decir, la, última, compa la... la última compartida. Te da un, un poco de suerte, ¿eh? Desde que, desde que vine al Sabadell… Hombre, creo, es que es que has ganado, sabadell. creo que has ganado cada… Desde que estás en el Sabadell ganas cada año. Creo que sí. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, eh, dejando atrás un poco ese tema, Diana, eh, nos metemos con los libros. Venga. Sí, perfecto. Bueno, pues… Muchas novedades no tenemos, la verdad, porque… Ha sido tremendo. En navidades, con el efecto gambito de dama, ha sido pedidos, pedidos... No me he podido centrar en el trabajo, ¿eh? De verdad, ha habido un efecto tableros, eh, piezas de madera... Sobre todo, tableros y piezas de madera, ¿eh? Madre mía. Madre Nada mía. de plástico. ¡Madera! <risa> Y entonces, eh, y libros, muchos libros, pero hemos tenido clientes, muchos clientes nuevos y muchas clientas nuevas. Oye, ¿y no ha aprovechado para sacar el remanente que debes tener de relojes, eh, de, de relojes de, de no digitales, de relojes de los antiguos? Porque en Gambito de Damas se veían relojes antiguos. Podías haber aprovechado para sacarlos. La verdad es que no tengo de esos, ¿sí? <risa> <risa> si no los hubiera sacado. <risa> bueno, bueno, en fin. Pero bueno, eh, ha sido muy gracioso todo porque de verdad que, que ha habido un boom de pedidos, pero no solo para nosotros, sino para todas, afortunadamente a, para todas las casas de ajedrez y yo creo que para, en este caso para colegios no por el problema de la pandemia, pero tiene tiene que producirse un efecto en, en, en muy poco tiempo en los colegios también, un efecto muy positivo. La lástima es estoy, que, estoy convencido de la ello. lástima es que si el Gambito de Dama hubiese sido sin pandemia el, el boom hubiese sido espectacular, espectacular. To, Todo no se puede, Abel claro, no. No, claro. no, no, seguro sí, sí. ¿eh? Lo que pasa es que sí, como sí. estamos eh, aquí en la pandemia, pues bueno, queda esto Pero en retroceso Pero yo creo que cuando se acabe esto, pues a lo mejor sí Continúa, continúa la cosa muy bien Alfonso, como siempre estaríamos mucho más rato contigo Pero es que, es que Sony 58 y, y, Pues entonces de los libros nunca hablamos, no ¿eh? No, porque siempre te hoy una... Oye, Alfonso, un abrazo bien grande y hablamos la próxima semana. Gracias, Alfonso. Venga. Hasta, hasta Oye, adiós. una cosa. Adiós. ¿Por qué no aprovechas y si hay algún libro interesante, nos lo pones en, la, en el Facebook nuestro? Y también así la gente lo podrá comentar. Venga, está bien. Venga, venga bueno, un abrazo. Hasta Yo luego. Ya, hasta luego. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hoy a la vel, a la vel... ¿Te animo a la, la lloreta. Lo sé, lo sé, os he estado escuchando todo el programa, ahora yendo a trabajar, hoy lo he escuchado en directo y bueno, fantástico está esto, ¿eh? Genial, Muy bien, genial. muy bien. Oye, ¿qué se cuece? A ver, primero y todo, ¿cuándo vais a hacer programa este, este fin de semana? Pues mira, este fin de semana, como que ya emitimos ayer, eh... o antes de ayer, perdón, el miércoles, pues eh, vamos a descansar otra vez, estamos muy vagos últimamente. Os veo, ¿eh? No y... puede ser, ¿eh? Así, así va no. a ser muy fácil ganar a la competencia, ¿eh? Sí sí sí no, Y además, si, si tenéis a Jordi Magem cada semana Esto es un lujazo, ¿eh? Hablando del, del campeonato este híbrido Que parece que va a ser este fin de semana y que va a ser muy interesante Lo hemos atracado 10 sí. minutos antes de entrar, y te lo prometo pues, ¿eh? no, no, Fantástico trabajo de producción Porque este año nosotros lo hemos perseguido tres o cuatro veces, no hemos podido Y, y la cultura, la competencia, nos está Como decía la semana pasada, adelantando Por la derecha sin intermitente Que va, que va, que va cuéntanos, buena. cuéntanos un poco lo que vais a hacer pues mira, para la semana que viene tenemos que, que ver cómo lo hacemos todavía, porque tenemos varios invitados pendientes que nos dijeron que estaban ya, digamos, eh, que habían dicho que sí a nuestra invitación, pero que faltaba decir qué día exacto para que, para que vinieran. Lo que tenemos pendientes son dos entrevistas que hacemos a veces, A ver, lo sabrá, que entrevistamos telefónicamente en diferido a, a gente que nos parece relevante del mundo del ajedrez uh -huh. para luego emitirlo en el programa. Sí, sí. Tenemos pendientes a Joan Cudina, es el jugador en activo que juega ajedrez más eh, veterano de todo el mundo, diríamos. O de toda Europa, por lo menos. Le vamos a preguntar eso, a ver si es verdad. Quién lo sabe. Joan Cudina, que vive en Muyá. Y luego, uh, no, mira, me vais a, creo que se llama Javier Moreno, pero no quiero tampoco poner la mano en el juego. Es un jugador que ha quedado campeón de España por edades en, en el pasado y que ahora es campeón de España de atletismo. Vaya. Que me parece que fue Televisión Española, creo que era la 2, le dedicaron un reportaje. Y me abrió por privado un, un oyente y me dijo, escucha, a este chaval lo tenéis que entrevistar porque su historia es perfecta, tuvo que escoger entre el atletismo y el ajedrez, es una historia muy interesante. Y yo, bueno, ma, pues lo vamos a llamar y lo, lo traeremos al programa, sí. Muy y eso bien. es todo, no, no os puedo adelantar mucho más tampoco. Yo, yo decirte decirte que eh, dentro de dos semanas te voy a dar una exclusiva, ¿vale? Bueno. Y no la daré en mi programa, la daré en el tuyo, como siempre. ¿Vale? Ah, o sea, ya, ya contamos contigo, entonces. Sí, dentro de dos semanas, ¿vale? Ya, Mira, te, muy bien. ya te explicaré, ¿vale? vale oye, vale. Eh, Víctor, un abrazo y, y nos vemos pronto. Y eh, enseguida que podamos, pues nos pondremos en contacto, ¿de acuerdo? Genial, muchas gracias. Te vale. Abel y adiós, adiós, adiós, Víctor, Gracias, adiós, adiós, Víctor. Hasta, bien. Bien. Adiós, hasta adiós, luego. Adiós, adiós, Bueno, oye, a, a Abel le tenemos que hacer alguna pregunta más. que okay, esto, o sea, um, eh, yo me voy... Todo lo que no, hay en esa libretita no, no, no, sí, es que sí, no sé sí, nada sí, de no. lo que está en esa libretita. Espera, no, eh, esta oportunidad la hemos perdido totalmente. ¿no? no, a ver, yo creo, yo creo que, yo creo que hay que, hay que preguntarle algunas cosas. No, no, a ver, no, a ver, a ver mira, pues, yo, te quería, yo te quería, preguntar, yo te quería preguntar, eh, a ver, una cosa, eh, una cosa sobre todo de, de, de, de, del programa, de, del programa de, de, tanto de, de radio como de televisión. A ver, en, en varios momentos yo te he visto muy crítico con la Federación Catalana. Y nunca he sabido, realmente, si lo hacías con afán de, de tener más audiencia o tal, o porque realmente te lo creías. Porque es que en algunos momentos yo he tenido la sensación, porque después, en algunos casos te había llamado después, oye, es que esto que habéis dicho, sobre todo, cosas que a lo mejor que has dicho colaboradores tuyos. ¿eh? eh no está, del todo, no está del todo claro o no lo han explicado del todo o lo han explicado muy a medias o no han dicho la verdad absoluta y, y esto sí que eh, nunca he sabido si lo hacías un poco en, en pos de tener más, eh, no sé lo que he dicho, dicho está y la, y la verdad es que lo he dicho con convencimiento de causa ¿eh? no es a ver, ten en cuenta de que yo veo que las cosas eh, las cosas que se hacen para mí mal, para otros pueden estar bien yo las he criticado y aparte que con la federación, y esto lo he dicho muchísimas veces, en anteriores etapas, eh, se, me, se, nos perjudicó, se nos perjudicó bastante. Hombre, a la e -E nadie la perjudicó, no, no, ¿eh? Bueno, se nos perjudicó bastante. Y a partir de aquellos momentos, pues bueno, siempre ha habido un toma y daca aquí con la federación. Y la verdad es que he criticado las cosas que se hacían mal. Porque precisamente estamos pues para eso. La única cosa que yo me he encontrado con la sorpresa de que, de que bueno, yo me quería pues, presentar a, a las elecciones, ya que critico tanto, sí. por lo menos presentarme para decir, bueno, ¿Y ¿por qué no lo has hecho finalmente? Porque no he encontrado equipo. ¿eh? Porque no he encontrado equipo. ¿eh? Porque yo ¿Por te, no te, encontrar... te digo una cosa, bien por, y lo digo muy lo en, en serio. No he encontrado equipo, ¿eh? Siempre es bueno que se presente no, alguien no, no, no. y, y, y pues, es interesante creo, Yo creo que para una federación o cualquier, para cualquier deporte, yo creo que estar, eh, tener varias opciones que se presenten es, bueno. Ah, es muy bueno. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo creo que los jugadores de ajedrez... Pues me general, parece increíble que me digas que eh, no has encontrado equipo, ¿eh? No he encontrado equipo, es que es así, ¿eh? no he encontrado equipo. Tenía uno en Gerona, <coughs> perdón, uno en Barcelona, en Tarragona ninguno, en Lérida tampoco, y aparte dos o tres, dos o tres, que sí que iban en el equipo, pero estamos por lo menos un mínimo de diez. De diez y no los hemos encontrado, los hemos encontrado. A ver, puede ser por varias cosas. Primero, yo creo que es, la, que es la más importante, que es que la gente del ajedrez habla mucho, pero se mueve poco. Es pues una gente más bien pasiva. Esto está sí, sí. Esto yo lo creo que es así. Habla mucho por, <coughs> perdón, por las redes sociales, habla muchísimo, critica mucho, pero a la hora de la verdad, cuando han de moverse, no se mueven. También las grandes críticas en las redes sociales son siempre los mismos y son cuatro. Bueno, eh. no, bueno pero sinceramente. Bueno, bueno. Es, decir, es decir, me preocupa más Pero el las... que no dice nada en las redes sociales y te llama por teléfono y te dice, oye tú, Pero... esto está mal por esto, por esto y por esto. Pero ¿eh? las críticas en las redes sociales, yo he estado muy de acuerdo con muchas críticas que se han hecho, yo he estado muy de acuerdo. O sea, esto ya os sabéis que ha habido muchísimas veces, y además yo creo que son gente que hacen unos comentarios que para mí tienen todo mi respeto y yo creo que, en fin, que son, eh, son, son bastante afortunadas las cosas que dicen, ¿no? A veces no estás de acuerdo, pero una cosa es no estar sí, de acuerdo. Sí, pero cuando no estás de acuerdo tampoco lo dices tú, ¿eh? ¿Al día cuando estoy de acuerdo? No, cuando estás de acuerdo a lo mejor eh, dirás que sí, pero cuando no estás de acuerdo en alguna crítica que hacen no lo dices. No, porque es que no ha habido ningún momento para decir nada de esto. Bueno. Una cosa es decir, sí, estoy de acuerdo, y una cosa que no estás de acuerdo... No dices nada. No dices nada. Claro. Bueno, no dices nada, o sencillamente, pues bueno, como hay una buena relación con aquella persona, pues no, no dices nada. Ya. Pero bueno, yo lo que me refiero es que, es que no, no encontrábamos equipo y la verdad es que, bueno, no, ha sido imposible. ¿eh? Ha sido imposible encontrarlo. Es una lástima. Oye, Bel tenemos tiempo apenas de hablar. Yo creo que tenemos que quedar otro día, si no te importa con más tiempo sí, claro, y que claro. llenaremos menos el programa pero, de gente. Pero dais mucha más cancha a los invitados que saben por ahí que a mí. Claro. Sí, sí, dais dais más. Mucho más te no te hemos tratado mal, pero te no, trataremos mejor. Pues, no, no, te no, trataremos no, mejor. No, no, yo creo que me habéis tratado bastante mal. Pero bueno, <ríe> pues, sí, igual, que quede aquí ya está, la No, me gustará, de verdad, te, te emplazamos en un par o tres de semanas otra vez, ¿qué te parece? Sí, ¿te, eh? ¿Te apetecerá? Y, y, y elucaremos, de verdad, pero bueno, pero, es dejar el, el, el, el, el pero, más pero, vacío el programa. Dejar el micro abierto para mí, yo me lo cojo y yo sé, lo sé. Además, es no, verdad, es que no, raza, no nos dejar hablar no es claro, pero es que, claro, uno el otro el otro que la de por teléfono y tal bueno no pasa nada, a... no pasa nada bro. gracias Abel nada eh, te tendremos nada aquí vosotros. en tres semanas ¿no? sí, vosotros, ¿sí? Vosotros. sí señor y tanto que sí gracias Pera y bueno volvemos la próxima semana con más cultura y más ajedrez un abrazo a todos venga que vaya bien hasta luego